Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver una idea clásica para balada de rock. Vamos a tocar en do y los acordes son mi menor, re menor y do mayor. Vamos a usar esta posición de la escala pentatónica mayor y de la siguiente posición estas tres cuerdas. Entonces lo que vamos a hacer es tocar una nota y su cuarta al mismo tiempo. En segunda cuerda tengo la nota mi. Si quiero buscar su cuarta, tengo mi, fa, sol, la. Y en quinto traste de primer cuerda tengo la. La próxima nota en la pentatónica es un sol, así que si le busco la cuarta tengo sol, la si do, que lo tengo en primer cuerda, traste 8. Seguimos con una más, la próxima nota es un La, y si quiero sacar la cuarta, La, Si, Do y Re. Traste 10 de primera cuerda. En la guitarra en general, cuando quiero buscar la cuarta justa de cualquier nota, por ejemplo de Sol en cuerda 4, la tengo justo una cuerda debajo, mismo traste. Por ejemplo, si quiero saber la de La, Re justo debajo. La excepción es en la cuerda 3, que si por ejemplo quiero saber la cuarta de Re, en vez de buscarla justo abajo, la voy a buscar un traste más adelante y una cuerda para abajo. Si estoy buscando mi, la busco una cuerda para abajo, un traste a la derecha. Veamos cómo suena. muy común es tocar además de la cuarta la novena esto es así por ejemplo en segunda cuerda traste 8 tengo un sol dijimos que la cuarta es do y la novena la vamos a encontrar en la segunda cuerda un tono adelante de nuestra nota en el caso de la cuerda 3 voy a tener cuarta ya dijimos una cuerda abajo un traste a la derecha y sobre la cuerda 3 dos trastes hacia arriba tenemos la novena sumamos todas estas ideas. Si les gustó la clase me pueden seguir en Facebook o en YouTube y nos vemos la que viene.